Nosotros somos ABB, una empresa dedicada a la electrificación y a la automatización y robótica, para ofreciendo soluciones, software y productos a la industria, ¿no? para ayudar a su optimización, eh, siempre una capa digital, con la plataforma ABB Admin. Esto es lo que hacemos. En particular eh, estamos en el proceso del packaging, la dirección de robótica, porque aparte de sector en el sentido de producto, cartón, más cintas pues también ha hecho la parte de maquinaria y el robot ha pasado a ser también una parte de la maquinaria eh, que se utiliza en el final de línea, en paquetado, fitting, empaquetado, y también para temas de logística, para temas de intralogística y final del mes sobre. Nos gusta venir a este tipo de eventos porque son un tipo de eventos donde puedes realmente entender hacia dónde va el sector. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de cosas mucho más eh, electrónicas, mecánicas, eléctricas, técnicas, y hay veces que lo, es muy importante de vez en cuando saber a los que van a ser los futuros usuarios, pues qué tendencias ven y te ayuden a preparar qué desarrollos van a tener que hacer para estar a su lado. Y por eso nos gusta este tipo de eventos, y en particular este. Bueno, ha sido para mí un gran éxito, ¿no? mucha gente, muy buen ambiente, las ponencias interesantes, la charla de uno también. Solo me queda que felicitar al equipo y esperar que el año que viene sigamos pues, así o más bien mejor.